Alvarado Reyes. Tiene como dos o tres nombres para que, para que no lo suelten. Que, como para que lo suelten, para que aparezca. Ah, no, que ese es otro nombre, que ese es otro nombre. El nombre, yo lo quiero justicia, señor Mitral. En tanto que la otra víctima, Guillermo Reyes, asegura que también depositó formal querella en contra del agresor. De manera que exige justicia. Dos años y pico andaba corriendo y después hizo otro manejo, lo que me la casa de nuevo, y eh, lo mío fue primero, tiene hoy de arrestito. Me lició, tengo tres hijas hembra ¿eh? De mantener, por ahí o estaba un CD grabado por ahí, que me había corazón. Por ahí, mira. Me toma a machetazo. Desaimado, yo estaba en el frente de la gallera. Y por ahí, Y por ahí, entonces, yo no puedo trabajar. Y ve, la mano ¿Por Usted se quere, yo, caballero, también. Claro. ¿no? Tiene su querella, hoy en día, y todo, y, estaba, y andaba huyendo. Y después fue a quemarle la casa de nuevo ahí Y le quemó una bombilla a un, a un hombre, que decía un Juan Bosch. Y no en por Actualmente el agresor cumple prisión preventiva de tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista Valle. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.